hemos estado usando un modelo un, una, un tipo de falla que hablamos de los modos de falla y entre esos modos de falla mayormente hemos estado basándonos en el modo de falla medido por eh, la falla eh, por tracción entonces, mayormente, con este ensayo que ustedes ya conocen, ponemos una probeta, la sujetamos a tracción y medimos acá lo que es el esfuerzo igual a fuerza dividido por el área. Esa medida nos ha permitido hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora eh, sin embargo hay unas situaciones donde ya conceptualmente no se puede explicar el comportamiento basado en este solo criterio este solo criterio como les digo ha sido muy bueno lo hemos usado para un poco de cosas pero hay unas situaciones donde no se explica cuál es el caso vamos a verlo acá entonces, estamos hablando aquí de un, un eje de fórmula NASCAR. Es, esta es la punta del eje para un carro de la competencia NASCAR. La, la competencia NASCAR utiliza eh, vehículos que mayormente son vehículos comunes, pero entonces se les pone un poquito más de potencia al motor se cambian los materiales pero el diseño del carro es el mismo a diferencia de la fórmula 1 que utilizan un diseño completamente diferente con chasis tubular con el piso del carro a un centímetro del suelo etcétera cosas así pero en la nascar es un, es un vehículo con diseño y chasis fundamentalmente eh, eh, con, como un carro común y corriente un carro familiar y entonces pero sin embargo pues fíjense esto tiene un eje un eje de, del vehículo y esos ejes están bien diseñados, están realmente pues, diseñados con buenos criterios, pero miren acá la cuestión, esta es la fractura que se produce en el eje. Entonces, al analizarla, ustedes pueden ver acá, eh, analizamos esta, esta fractura, Aquí tiene una, se observan varias zonas que ustedes las deben conocer porque ustedes hicieron un curso de materiales muy bueno, donde estudian esto. Y bueno, en resistencia de materiales sí no, porque ahí no les habla mucho de esta parte, pero, pero en su curso de materiales sí. ¿De ¿Qué se observa aquí? Se observa primero una, eh, una zona que es la que se llama la zona de playa a donde se puede detectar que está el origen de una falla que va creciendo como por olas y las olas van aumentando aquí como si fueran olas hasta este borde que está pintado en amarillo pero que puedan ver ese borde pintado en amarillo yo puedo aumentarlo todavía un poco más aquí entonces ahí está se observan que hay unos bordes que van creciendo hasta acá. Esta es la zona de playa. Luego se observa acá una zona que es una zona de fractura frágil. Y esa parte es clave. ¿Por qué? Porque el material puede ser un material dúctil. Podemos estar hablando de un acero, de un material que tenga 20% de ductilidad, 15% de ductilidad. Pero... De todas maneras se presenta una falla frágil con un corte como cuchilla, que si ustedes lo observan acá, de este otro lado, aquí se observa el corte de la zona frágil, el corte de tipo frágil. Y lo mismo acá en esta parte, pueden observar que es un corte estilo fractura frágil, como si fuera fractura de un cerámico. Entonces, eso es un elemento importante, hay una, hay una fractura de tipo frágil. Y acá entonces está la otra, la otra cuestión, que es la fractura que se inició en esta zona de playa, fue creciendo, fue creciendo. ¿Cómo se nota el crecimiento? El crecimiento se nota porque hay oxidación, hay óxidos, es decir, ...que el tiempo pasó y hubo ataque químico del medio ambiente sobre el material en esta zona. Entonces, por eso es que también eh, en, en mucha literatura a la fatiga se la conoce como el asesino silencioso. ¿Por qué es un asesino silencioso? Porque la grieta va creciendo, la fractura frágil va creciendo lentamente por dentro del material de manera en principio in, eh, desapercibida hasta que llega un momento crítico, que ustedes lo ven aquí con esta línea roja punteada. Esta línea roja punteada muestra el momento crítico en que ya eh, el área que está rota representa un riesgo para la falla estática del material. Entonces ya el resto del material no puede soportar la carga de tipo estático y entonces en un momento que aquí se nota que es por torsión porque ustedes ven aquí las líneas de flujo del material el material dúctil aquí en este caso que es un eje falla por torsión la torsión se lo lleva y él fluye como si fuera plastilina en toda esta zona ustedes ven la huella de fluencia dúctil por torsión en toda esta zona entonces, esa es la radiografía de una falla por fatiga en general. Estas fallas por fatiga se presentan eh, de manera intempestiva. Entonces, ¿qué le pasa al carro? Pues de, está funcionando. ¿Por qué sabemos que está funcionando? Porque la grieta creció por tiempo largo. Ustedes observan aquí las marcas de cómo fue creciendo esa grieta a través del tiempo. O sea, ella estaba ahí. Y el, el vehículo seguía andando, seguía andando, seguía andando, seguía andando, hasta que en un momento dado se rompe. ¿Cuál es el punto? No se rompe porque las cargas fueran superiores al límite de carga estático del que estábamos hablando acá. si Este límite de carga estático, eh, la, la resistencia última, o en este caso la resistencia a la cedencia, no... Se, eh, no se está afectando. Las fallas por fatiga siempre han estado presentes en los sistemas ferroviarios. Los ferrocarriles movilizaron la economía del mundo, empezando desde finales del siglo XVIII y ya en todo el siglo XIX. Una revolución industrial a partir del acero, el carbón y las máquinas de vapor. Pero en realidad eh, los ferrocarriles con, eh, con regularidad, con frecuencia, se han presentado fallas, muchas de estas eh, a causa de fatiga. Este es un caso, ustedes observan aquí una página del de el Consejo para el Transporte de, de Canadá. Este reporte que es de 1999 nos muestra un accidente ocurrido en las cercanías de Montreal y allí observamos cómo en particular varios vagones de un tren fueron descarrilados, se perdió una gran cantidad de hidrocarburos incendiando una zona habitable que hubo que evacuar con lamentablemente algunas pérdidas humanas. Al analizar el, el, el caso se encuentra precisamente una fractura en los rieles, ahora si ustedes piensan en un riel el riel está diseñado para resistir las cargas y en los términos en que hemos hablado pues resiste la carga por el peso aún tomando en cuenta esfuerzos de contacto y todo lo correspondiente pero si ya está trabajando y si ya lo resiste ¿por qué en determinado momento tiene o ocurre una, una falla como esta? entonces aquí estamos hablando de un nuevo mecanismo de falla y estamos hablando precisamente de este mecanismo de falla por fatiga. Fue precisamente el ingeniero de ferrocarriles Augusto Waller, quien vivió en 1819-1914 quien se dedicó a la tarea de realizar ensayos para poder caracterizar este tipo de falla de los materiales. Es un nuevo modo de falla. Entonces, este nuevo modo de falla hay un fenómeno que es necesariamente a través del tiempo. Es a través del tiempo que ocurre la falla. Y esa es una cuestión importante. Entonces, eh, eh, siempre es una fractura de tipo frágil. Eso quiere decir que lo que va a importar es la resistencia última, ...y no el S.Y. No, no, no depende del S.Y. Hay un proceso de crecimiento lento... ...y ese crecimiento lento es el que no se puede explicar... ...a través del mecanismo de falla que venimos hablando acá. Porque este mecanismo de falla del que nosotros venimos hablando es on-off, esto es binario, ¿sí? con este binario nosotros hablamos de que o resiste o se rompe, pero no hay ningún intermedio, o resiste o se rompe, o hay falla o hay seguridad, y medimos la probabilidad de falla como que el esfuerzo sea mayor que la resistencia, pero eso es binario, no hay ninguna posibilidad para que hablemos de un crecimiento Digamos, en este caso, crecimiento de grieta. vamos a ponerlo acá abajo mejor. Entonces, ese crecimiento de grieta no se puede explicar mediante este modo de falla que hemos venido estudiando. Entonces, eh, hay que estudiarlo, hay que... Eh, Entenderlo, realmente hay unos modelos conceptuales que explican por qué ocurren las, las fallas por, por fatiga. Eh, si hablamos del material como... Una zona dispersa dentro de esa zona podemos notar la existencia de imperfecciones y grietas. Esas imperfecciones entonces están allí en el interior del material y van dispersas según eh, diferentes según diferentes circunstancias. Por ejemplo, fronteras de grano imperfectas, espacio entre las diferentes eh, zonas de crecimiento cristalino que hay en los granos, en el interior de los metales, sobre todo estamos hablando de los metales. Entonces, de, de eso estamos, estamos hablando. Entonces, aquí eh, podemos mencionar un poco lo que es un modelos digamos conceptuales de fatiga Entonces, el modelo conceptual es que esas inclusiones dentro del material van van creciendo eh, están allí y se mantienen de una manera eh, de una manera medianamente controlada entonces, la, la teoría que se ha desarrollado para explicar el crecimiento paulatino de la grieta, lo que indica es que bajo cargas estáticas, si la carga es estática, eh, vamos a ponerlo aquí, bajo carga estática, eh, son estables. Entonces, esas imperfecciones, bajo carga estática, se mantienen estabilizadas. Por otro lado, eh, cuando la, la carga es fluctuante, entonces ocurre desplazamiento. ¿Desplazamiento de qué? Desplazamiento de estos eh, de estas imperfecciones entonces esas mismas imperfecciones empiezan a moverse y empiezan a tener empiezan a tener eh, una cuestión acá que es el desplazamiento de esas eh, de, de esas micro grietas, o fronteras de grano Vamos a ponerle acá esto. Y aquí el color. Entonces esto se empieza a mover. Pero cuando se mueven. Se mueven. Cuando hay cargas fluctuantes. ¿Por qué motivo? Bueno, mayormente... La idea es que si la carga es estática, estos que son microgrietas o fronteras de grano logran estabilizarse, logran acomodarse y se mantienen acomodadas ahí. Pero si la carga es variable, que estamos eh, subiendo y bajando la carga arriba y abajo, entonces el punto es que ellas se desacomodan y empiezan a migrar con una migración, digamos aquí estamos hablando de una migración que más que todo es de tipo térmico. Una migración térmica aleatoria, como vibran las moléculas de un gas dentro de un recinto cerrado. Allí el punto entonces es que si hay un... Eh, tienen que haber... Ya estaríamos hablando de... Que haya si hay un aglutinador ese aglutinador puede ser un poro una, una imperfección fija un corpúsculo un, un grano por ejemplo de polvo Si hay un aglutinador, entonces las microgrietas se, eh, se aglutinan allí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando ya de que en lugar de tener simplemente esto, esto de acá... entonces ya pasamos a tener frente al aglutinador que puede ser por ejemplo un poro digamos un poro que estuviera por aquí vamos a pintarlo pues si tenemos un poro eh, estas, estos elementos de acá entonces se empiezan a pegar y se pegan acá, uno con el otro. Y entonces ya van a formar una macro grieta. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, hasta allí, entonces voy a darles chance para que hagan preguntas. La siguiente cuestión. Entonces se forman esas macro grietas que ahí es a donde ustedes ya van a empezar a ver ese crecimiento de playa por cada ciclo de carga. Entonces esos ciclos de carga van a ser un concepto clave acá, la carga fluctuando eh, alternativamente. Es, es la clave. Entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de que a través del tiempo, a través del tiempo, entonces, estas, eh, estas cargas, entonces tienen unos, un comportamiento de este estilo, es una cuestión oscilatoria de tal manera que hay un valor de carga máximo y de carga carga mínimo y también hay una carga mínima entonces, la idea es que esto es lo que favorece el desarrollo de las grietas entonces, esa es la cuestión eh, el desarrollo, el crecimiento de la, de la grieta por fatiga queda explicado conceptualmente de esa manera. Ahora, eso así conceptualmente, pues, digamos, interesante porque nos, es plausible, coincide con la experimentación, pero entonces ya venimos al punto de cómo lo medimos y cómo hacemos nosotros para trabajar con eso para poder diseñar. Entonces, ahí es a donde entra la otra parte, que también es una cuestión que tiene que ver con la experiencia cotidiana. Es decir, en, en nuestra experiencia cotidiana sabemos que si ustedes agarran un, un trozo de alambre y lo mueven en la mano, si el alambre que con las manos no podemos romper por carga estática, sí lo podemos romper por carga dinámica. Entonces, esa, esa es la otra la otra expresión. Sí, eh, aquí un alambre que no se rompe por carga estática. Se puede romper eh, con la mano por carga dinámica. Y todos hemos experimentado eso en la mano con un alambre de hierro dulce. Entonces viene el asunto eh, de cómo, cómo medir la fatiga. El ingeniero de ferrocarriles, Augusto Wohler, se dedicó a la tarea de realizar ensayos para poder caracterizar este tipo de falla de los materiales Él encontró una forma de graficar los resultados que obtuvo mediante unas curvas que hoy conocemos, las curvas esfuerzo-vida o diagrama S.N., que es el que se utiliza de manera generalizada para describir la falla fatiga de los materiales. Entonces ha habido eh, básicamente los ensayos del señor Moore. El señor Moore diseñó un ensayo en que fundamentalmente esta probeta de acá Sí se genera pero se le hace una modificación que es con la finalidad de tener una entonces vamos a ponerla acá pero entonces ya no se hace de esta manera sino que se le hace acá en el centro un boquete de tipo circular y lo mismo se hace abajo aquí se especifica un radio de redondeo Profesor, el, el famoso botella. cuello de botella. ¿El famoso qué? Cuello de botella. No, no, no. El cuello de botella se forma cuando ustedes están haciendo el ensayo de tracción por fluencia. Pero este es un redondeo, más que eh, él, él queda más o menos de esta manera en el diseño, digo, en la construcción, queda más o menos de esta forma, aquí así. Pero la probeta la del ensayo de Moore es más o menos de esta forma, ella se ve más o menos así. Bueno, realmente prácticamente, inclusive esto se lo puedo quitar y esto también, es así más o menos es como se ve la probeta del ensayo de Moore. Es una probeta con un radio especificado, si no estoy mal, es de 2 pulgadas este radio. Y la longitud de la probeta es un poquitico mayor. Entonces esto se hace eh, pulido. Ahora, ¿qué, ¿qué procedimiento se sigue para generar aquí la fatiga? Entonces, número uno, esto se pone a girar. entonces la hacemos girar colocándole colocándole una velocidad angular de rotación le eh, eh, vamos a poner aquí con una cierta velocidad angular w de giro y al mismo tiempo se le colocan unos apoyos. Entonces los apoyos son apoyo simple de un lado. Ya ustedes saben que del otro lado tiene que ir apoyo bolita. Y esto soportado de manera simple. Aquí con una, con una trama, eh, digamos, de estas. Entonces, eh, ya cuando ella está girando, ella no tendría por qué tener ningún esfuerzo, excepto que nosotros le aplicamos acá una carga. Entonces pues se le aplica esto una carga en todo el centro. Vamos a una fuerza. Pues si le aplicamos fuerza en toda la mitad, aquí se va a formar, pues ya ustedes saben, un diagrama de cortante y diagrama de momentos. Entonces, el diagrama de. Eh, aquí vamos con el diagrama de, corta, de, de, eh, de cortantes. Va a tener entonces esta forma. Eh, aquí hay una reacción para arriba, en toda la mitad está la carga, él baja acá. Luego llegamos al otro punto. Aquí está la otra reacción para arriba. Y aquí continúa. es el diagrama de cortantes. Por otro lado, el diagrama de momentos va a ser totalmente similar. Vamos a ponerlo aquí al lado para que quepa. El diagrama de momentos va a empezar eh, la integral de eso. Entonces él empieza plano desde la izquierda, empieza plano acá. Pero luego cuando, luego cuando se encuentra la parte de que sube de los, de los cortantes, sube hasta la mitad y luego baja aquí. Entonces ese es el diagrama de momentos. Entonces tenemos cortante y momento, o sea que aquí hay un momento flector en toda la mitad. Cuando esa probeta está girando... Entonces, eh, aquí se producen unos esfuerzos por carga, eh, por carga eh, flectora. Aquí tendría carga flexora eh, por flexión. Entonces aquí la carga flexora va de esta manera entonces con esta carga flectora ¿qué es lo que va a pasar? aquí en la parte de arriba vamos a tener compresión aquí tenemos en esta parte entonces para el eje va a haber en la parte de arriba esfuerzos a compresión entonces aquí ustedes van a tener y en la parte de abajo estaría atención Tensión. entonces tenemos compresión arriba tensión abajo y con el movimiento entonces acá este movimiento pues va a darnos una un desplazamiento de manera que estos puntos estos puntos están girando acá eh, de una manera que ellos van moviéndose y entonces van pasando cada vez desde donde está la compresión hasta donde está la tensión y luego giran por el otro lado de esta forma entonces ya ustedes van a ver que eh, cada punto a través del tiempo va a experimentar una eh, va a experimentar una eh, una compresión y una tensión, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí estamos hablando de, de que la carga a través del tiempo se va a ver ya pasando de compresión a tensión parecido a esto que teníamos acá, eh, pero entonces se va a ver es eh, más o menos así como esto, ya. Es muy... En lugar de tener esto acá. Lo que va a pasar es básicamente esto. Va a quedar, pero es más bien un sinusoide. El sinusoide... Eh, se va a ver como carga máxima y carga mínima de esta manera. Y la, la forma, si realmente da sinusoidal. Vamos a tratar de dibujarlo. Bueno, ahí entonces, en la carga máxima, el esfuerzo máximo, ya ustedes saben que va a ser M por C sobre I. La carga mínima, la parte negativa a compresión es menos M por C sobre I. Entonces, el esfuerzo fluctuante está alternando entre los dos valores, el valor... Eh, el valor de la parte de arriba y el valor de la parte de abajo como él está cambiando entre dos valores entonces a ese valor que cambia la gente siempre le busca nombre por eso le van a poner el nombre especial que tiene acá de ahora lo voy a escribir aquí eh, ¿Dónde están los símbolos? No encontré la, la letra L. Vamos a ponerlo. Esfuerzo alternante. Esa es la forma como se llama. Esfuerzo alternante. El esfuerzo alternante eh, toma su máximo en el punto positivo donde estamos a tensión y su mínimo en el punto negativo donde vamos a compresión. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Con una carga fluctuante de más SA hasta menos SA, entonces ya eh, tenemos lo que le está pasando a la probeta en el ensayo de Moore. Ahora, ¿qué resultados se obtienen? ¿Qué resultados se obtienen con este ensayo? En primer lugar, ese ensayo, ¿cómo se hace? Pues se pone la probeta, se pone a andar y se mide en cuánto tiempo ocurre la falla. El tiempo se divide por la frecuencia y la velocidad angular y da el número de ciclos o se multiplica, entonces da el, el número de ciclos con el cual estamos con el cual ocurre la falla. Lo que se encuentra es que hay una correlación directa, en, más bien inversa entre el número de ciclos y la, el esfuerzo flector de la carga alternante. Eso es lo que se encuentra. Básicamente, aquí lo, lo voy a dibujar. Vamos a mostrarlo. Sería de esta manera. Acá. Y en la horizontal ponemos esto acá. Entonces, se aprecian datos de tipo experimental que son de este estilo. Entonces empezamos a tener de esta manera para diferentes experimentos estos tipos de resultados que nos indican que a medida que a medida que nosotros disminuimos el, el número de perdón el, el esfuerzo alternante, es decir el esfuerzo alternante es mayor a medida que el esfuerzo alternante se hace mayor, el número de ciclos, por este otro lado, acá está el número de ciclos, se, se disminuye, el número de ciclos disminuye cuando el esfuerzo alternante crece. Si pasamos en esfuerzo alternante desde cero hasta cualquier valor, entonces eh, el número de ciclos Pasa también desde, eh, desde el valor mínimo hasta el eh, va a aumentar. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta disminución, pues a la larga, para cada metal es diferente. Es una disminución ahí que va pues con una, con una distribución que es propia de cada material. Eso pues no no tendría que tener ninguna forma especial, sino que para cada material se saca. ¿Cómo se saca? Experimentalmente, hay que medir, otra vez, hay que medir, hay que medir cuánto da la correlación del esfuerzo alternante versus número de ciclos para cada tipo de material. Quiere decir que si nosotros establecemos un cierto nivel de esfuerzo aquí, cualquier parte establecemos un nivel de esfuerzo entonces para ese nivel de esfuerzo existe un cierto valor de número de ciclos en el cual ya se espera que va a ocurrir la falla entonces estamos Hablando aquí de una falla producida en un cierto N de ciclos para cada esfuerzo. ¿Cuántos ciclos son? Pues se ha visto en los ensayos desde decenas, miles, hasta millones de ciclos. Eh, se, ha, se han hecho ensayos hasta 100 millones de ciclos para, para materiales ahora hay que tomar en cuenta cuánto cuesta hacer esos ensayos porque si ustedes toman en cuenta por ejemplo un motor a 3600 RPM cuando hablamos de mil ciclos estamos hablando de prácticamente un tercio de minuto si hablamos ahora de 10.000 ciclos la cuestión ya pues lógicamente son un tercio por 10 estamos hablando entonces de tres minutos si son 100.000 ciclos entonces estamos hablando de media hora del ensayo la probeta dando vueltas por media hora si queremos un millón de ciclos entonces ya estaríamos hablando de 300 minutos de ensayo que quiere decir que estamos hablando de cuántas horas aquí, entre 60 son 5 horas un ensayo de 5 horas, 6 por 5 30, ahora si vamos a pasarnos a 10 millones de ciclos, pues ya el ensayo son 50 horas 50 horas de ensayo ese es un ensayo que dura dos días y un poquito, hay que dejar el laboratorio cerrado y que eso esté trabajando ahí y que haya un cuenta vueltas que cuente y que cuando se rompa se apague. Pero si nos vamos a 100 millones de ciclos, entonces ya, ya que estamos hablando, ya no son dos días, estas 50 horas son aproximadamente dos días, ya no estamos hablando de dos días, sino de 20 días de ensayo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegar a 10 a la 9, que es el siguiente, siguiente paso, 10 a la 9 ciclos. Entonces ya son 200 días, estamos hablando de un año prácticamente de ensayo. Si fuéramos a llegar a 10 a la 10, que hasta donde yo sé, eh, no, no se ha hecho. Profesor, una pregunta. Sí, 10 a la 10. No es posible sí. acelerar el ensayo incrementando el número de rayos. Adelante. Ah, no, o sea, se puede... Oh, eh, eh, sí, reducir, claro, eso ¿sí? también se puede hacer. Se puede reducir el tiempo, pero el problema con estos ensayos, estamos construyendo una máquina para, para, para hacerlo nosotros aquí en el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema son las vibraciones. A medida que tú lo aceleras, los modos de frecuencia vibratoria de la estructura casan con la frecuencia que tú estás excitando, entonces toda la máquina tiembla. Ok. Entonces, a uno le interesa que la, la frecuencia de giro de la, de la cosa no sea tan alta, porque si no, las vibraciones desbaratan toda la máquina. Pero fíjate, para llegar a 10 a la 10 ciclos serían 10 años de ensayo, ya sale costoso, muy costoso. Entonces, ese es el punto. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado que para diferentes clases de material. Entonces, por ejemplo, hablando acá, eh, bueno, vamos a borrar esto aquí. Hablando de <coughs> materiales como los aluminios. Hablando de los aluminios, lo que se ha encontrado es que la curva de ellos es siempre decreciente realmente los aluminios tienen una curva parecido a esto pero eh, viene siempre hacia abajo asintótico siempre decreciente eh, qué quiere decir eso que los aluminios que tengan carga fluctuante siempre se van a romper. Entre otras cosas, a esto se le hacen varias, varias mejoras aquí, pues uno le, le puede observar que la gráfica, en primer lugar, en lugar de mostrar el, el número como tal de ciclos, no puede mostrar los logaritmos del número de ciclos. Porque así se puede hacer la gráfica, por ejemplo, cuando aquí da 8, quiere decir que ya son 100 millones de ciclos. Cuando da 3, son 1.000 ciclos, etcétera. Entonces, eso es lo que, se, lo que se grafica aquí. Por otro lado, acá en esta parte, en el lado izquierdo, en el lado izquierdo de la gráfica, ustedes observan que es este, esta carga estática, o sea, cuando no hay ciclos, cuando el número de ciclos es cero, hay una carga con la que esto se rompe, que es precisamente, eh, es precisamente el límite el de resistencia a la tensión del material. Entonces, o sea, aquí llegamos a para resistencia a la tensión en este extremo todas las gráficas van a tener ese extremo para la tensión de la SUT es el valor eh, del extremo izquierdo siempre Entonces, aquí en esta parte, depende del material y de qué forma de crece, depende del material. Hay aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, y pues se tienen datos en tablas, en gráficas, para cada tipo de aleación, de manera que para uno poder manejar fatiga de esos materiales, tiene que tener las tablas del resultado experimental de cada aleación. Hay muchos datos, por ejemplo, de aleaciones de tipo aeronáutico. ¿Por qué se, se estudian mucho las aleaciones de aluminio aeronáutico? Porque los aviones se construyen de aluminio. Y uno necesita saber cuántos ciclos van a durar las vigas que sostienen las alas hechas de aluminio. ¿De ¿Qué es lo que va a pasar? Que esos esos materiales todo, y tienen una vida, una vida finita, o sea que hay que reemplazarlos después, después de cierto tiempo de vida. En otras palabras, la, la grieta siempre está creciendo por dentro del material. Siempre hay una grieta creciendo. Ahora, el hecho de que uno se suba al avión y que no se rompa, pues quiere decir que estamos, por ejemplo, que el nivel de esfuerzos es este de acá. Estamos con ese nivel de esfuerzos. Vamos a pintarlo en verde para decir que está positivo. Y que todavía el, el, los ciclos de vida o la vida que estamos llevando, el tiempo de uso del avión está por aquí. Estamos en una parte en la que todavía no ocurre, digamos, la no hay eh, peligro de falla. No hay peligro de falla porque eh, la vida, digamos, de uso seguro está por aquí. Vamos a ponerlo acá, hasta aquí vamos en uso seguro. Y acá, en esta parte, ya no es que es el número de, de ciclos, sino que aquí ocurre la falla. Falla por... ¿Aquí qué va a ayudar mucho? Ayuda mucho los medios de diagnóstico no destructivos. ¿Por qué? Porque sabemos que la falla por fatiga, como les dije, que en la literatura la llaman, el asesino silencioso. Entonces la grieta está creciendo, entonces lo que pasa es que uno no la ve y entonces hay que buscarla. ¿Cómo se busca? Se utilizan tintas penetrantes. ¿Cuál es la característica de esas tintas? La tinta tiene una tensión superficial que garantiza que ese líquido se mete aún por entre grietas eh, muy muy pequeñas, muy angostas, entonces la tinta se mete ahí entonces, se aplica la tinta en la superficie, se barre la superficie con un, con un trapo, con un medio que la limpie, y luego ustedes aplican una luz especial de manera que la tinta es fluorescente y entonces revela dónde está la grieta. Exactamente, el revelador. Entonces eh, se aplica el revelador y muestra de manera como si fuera un lápiz a dónde están creciendo las grietas. Otros mecanismos que se utilizan son... El ultrasonido. So, lo sonora, profe, Se hace un sonora. análisis con un equipo ultrasónico. Las ondas de sonido. Sí, tal cual como la, las mujeres en embarazo. Entonces le hacen eh, con una. Con una eh, eh, eh, eh, vamos a ponerle aquí el título. Pues se le hace con una, con, con esa aplican una gel y se colecta un aparato para escuchar y un emisor de, de ondas de, de sonido de alta frecuencia, no audible, y entonces eso con un computador genera una imagen como si fuera una radiografía del interior del metal y se pueden ver las grietas. Igual que las ecografías, esa es difícil de ver, pero se puede detectar, el que sabe la puede leer, lo mismo las radiografías, se utilizan rayos X. Hay máquinas a donde uno puede llevar un equipo de rayos X para ponérselo porque es demasiado grande. Hay sitios donde se puede usar ultrasonido. Ahora, las tintas tienen una desventaja. Depende del tamaño de la máquina, hay que bañar toda la máquina y hacer una inspección muy detallada para poder usar las tintas. Entonces, hay que usar diferentes metodologías. Número uno, conocimiento del material. Número dos, experimentación. Fíjense lo que está pasando con los Boeing ahora, eso hay que experimentarlo por meses antes de ya darle vía libre a que, a que se puedan usar en caso de, de que sospechamos fallas de fatiga. Número tres, el mantenimiento preventivo, predictivo para ir implementando la utilización de estos medios de diagnóstico de manera que sea costo efectiva porque podemos usarlo. Donde no, donde no se presentan las fallas. Entonces, más bien lo usamos a donde se espera que se van a presentar las fallas y con eso se reduce el costo de los medios de diagnóstico. Bien. Entonces, ya saben que eh, los aluminios, vamos a poner aquí, aluminios y aleaciones de cobre se comportan de esta manera. Son muy usados, muy importantes, eh, bien, ¿qué pasa con los aceros? ¿Cómo se comportan los aceros con la falla por fatiga? Esa es una cuestión muy importante, muy interesante también. Entonces, vamos a ver esto acá. Entonces, los aceros tienen un comportamiento distinto. Empezando con las aleaciones de acero al carbono. ¿Por qué las aleaciones de acero al carbono? Porque las otras aleaciones que tienen porcentajes elevados de otros metales, molibdeno, tungsteno, pues sí son aceros, pero son más, de pronto tienen más níquel, más que, que el mismo eh, carbón. Entonces, inicialmente las aleaciones de acero al carbono. Fíjense que aquí se está marcando el logaritmo del número de ciclos. La primera cosa que se observa con las aleaciones de acero al carbono es que hay una marca definitiva aquí en un punto que ocurre con el logaritmo del número de ciclos igual a 6. Aquí con este 6. El 6 que es la marca de número de ciclos igual a un millón. ¿sí? ¿Qué marca definitiva se observa? se observa que a partir de allí, ojo con eso, a partir de allí el comportamiento es plano. Plano quiere decir que no sigue decreciendo. Esa es una observación. Los datos experimentales empiezan a mostrar este tipo de comportamiento a partir de allí. Si realmente se planifica completamente la curva a partir de 10 a las 6 por qué ocurre eso no se esperaba no tenemos todavía una explicación de por qué en 10 a las 6 y no en día a las 5 o en día a las 7 no hay una explicación actual simplemente es algo que ocurre otra cosa que ocurre con los aceros que también es muy importante ocurre que se observa esta gráfica desde la SUT hasta ese límite el comportamiento se ve de tipo rectilíneo vamos a graficarlo para acá y entonces los datos experimentales lo que muestran es aproximadamente esto para los aceros, aleaciones de acero al carbón entonces esta es un, una cuestión que pues es inesperado, pues, una cuestión acá que ajá, ¿por qué ocurre? pues de todas maneras eso es lo que estamos viendo lo vamos a llamar entonces con otro nombre, entonces esto lo llamamos a esto aquí se le llama límite de vida infinita cómo, cómo así límite de vida infinita pues tal cual como tal cual como se tal cual como se oye eh, eso quiere decir que a partir de allí hay vida infinita qué quiere decir esa vida infinita quiere decir que si nosotros utilizamos niveles de esfuerzo por debajo del límite de vida infinita, entonces tal cual como le indica el nombre, si usamos niveles de esfuerzo abajo del límite de vida infinita, entonces podemos esperar que el material realmente nunca falla. vamos a ver que no hay falla aquí profe una pregunta sí es posible Ajá. o sea sería posible entonces este trabajar por lo menos tener un, una pieza y conociendo estos datos este someterla a esfuerzos de acuerdo al número de, de ciclos que tenga o sea de acuerdo al tiempo que se esté usando por lo menos Exactamente. ¿Cómo? exactamente este valor se conoce con varios nombres yo lo voy a escribir aquí como S sub F prima porque ese es digamos uno de los nombres más fáciles de recordar para mí que tiene, perdón, que tiene este valor de acá el límite de vida para fatiga, para vida infinita de los aceros. Entonces, ¿qué pasa? Si el esfuerzo alternante está por debajo de este valor límite de vida infinita, entonces se produce la vida infinita y el material no falla por fatiga. Ahora, lo que tú acabaste de preguntar, precisamente, que es muy importante, si. ¿sí el esfuerzo aplicado, el esfuerzo alternante, se aplica en este rango de acá. O sea, aplicamos un esfuerzo que está por arriba del límite de vida infinita. Entonces se produce acá que, eh, de acuerdo con la experimentación, el material va a fallar y efectivamente falla en un cierto número de ciclos que es menor. Entonces, hay un número de ciclos distinto acá que nos va a indicar vida finita. Aquí, un cierto número de ciclos para lo que llamamos aquí vida finita. Profe, tengo una pregunta. Adelante. Profe, este, me perdí la explicación. ahorita que usted este, comenzó a hacer la primera gráfica. Profe, ¿esa gráfica es únicamente para una velocidad angular o, o sea, para una sola para una sola RPM o son para cualquiera? ¿Qué me va entender? Claro, claro, muy importante la pregunta. Eh, Se ha encontrado que esta cuestión es independiente. De la velocidad angular. pero, pero si. Sí. O sea, se repite a diferentes velocidades angulares. Exacto, profe, pero si la velocidad angular es muy alta, o sea, si son rpm demasiado sí. altas, no, eso no se le reía el, el proceso de, de fatiga, ¿cierto? O sí. O sea, me imagino porque como son más ciclos en menos tiempo, pues. independiente de la velocidad angular. Este resultado que se ha encontrado experimentalmente es independiente de la velocidad angular. El profe, lo que él pregunta era lo mismo que preguntó. hace un rato sobre si podíamos acelerar ¿Sí? el proceso aumentando la velocidad angular. Y la respuesta es sí. ¿Puedes? Bueno, espérenme un segundito aquí, que aquí en Barré y Daniela gráficas Listo. Y esto se corrió acá. Uy, ¿será que puedo regresarlo? Oh, ya eso se dañó. Ah, ok, ya lo sí O sea, Bien. lo que yo entendí... Y el punto ¿Sí? Profe, este, corríjame si, si me estoy equivocando. O sea, lo que yo entendí es que este, lo de la velocidad angular se usó, pero es para las pruebas. O sea, se usó un, una velocidad angular estándar porque si se usan mayores va a producir vibraciones y y eso, o sea, eso es molesto, se puede dañar la máquina, pero eso es para las pruebas. Pero ya cuando, este, lo de, ya cuando se estandariza todo sobre la fatiga y el número de ciclos, ya eso es independiente de la velocidad angular, o sea, puede tomar cualquiera. Exactamente. Esto se denomina curva de resistencia número de ciclos o lo llaman resistencia vida, curva de resistencia vida. Como les acabé de decir, entonces no depende de a qué velocidad angular se haya hecho, pero eh, se utilizan unas velocidades angulares que no dañen la máquina, como tú nos lo acabaste de explicar, eso, eso está muy claro. Sí, así es. Bien, ¿alguna otra pregunta, no, Fíjense, acá a esto tan importante de los aceros, que existe este límite de vida para fatiga en los aceros, a diferencia de las aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, que no tienen límite de vida infinita. Entonces... Eh, acá entonces aquí estamos hablando de eh, voy a poner aquí varias conclusiones entonces en primer lugar la curva SN no depende de a qué velocidad angular se mida segundo eh, los aluminios y bronces no muestran límite de vida infinita. Eh, los aceros sí muestran un límite de vida infinita en 10 a las 6 ciclos. Además, por otro lado, entonces, por debajo, para, sí, para esfuerzos alternantes, debajo de 10 a las 6, perdón, debajo del límite S sub F' de los aceros, no se observa falla fatiga o sea que entonces podíamos hablar eso es lo que motiva a que se define la resistencia a la fatiga del acero como el valor S sub F' prima Para los aluminios que no tienen y bronces y otros materiales que no tienen ese límite, entonces se, se toma como resistencia a la fatiga. El valor correspondiente a 10 a la 8 ciclos. Entonces, ya tomamos lo que son 100 millones de ciclos, el valor que tenga ahí, y ese se considera como resistencia a la fatiga. Lo que Profe, les decía una... el nombre. Eh, sí. Profe. Eh, que tanto... Varía. Eh, espérame, ya, ya te oigo, déjame, déjame decirle esto primero, entonces, en cuanto a los nombres o la nomenclatura entonces está, primero se utiliza S sub F prima como yo lo estoy usando, pero también se utiliza S sub E prima otros autores hablan de la S sub F asterisco otros hablan simplemente de la S sub F entonces cuando ustedes estén leyendo tienen que revisar qué nombre se le está dando a el valor de el límite eh, límite de resistencia para vida infinita de los aceros. A ver si la pregunta. Bueno, profe, mi pregunta es la siguiente. O sea, para cada aleación de acero al carbono, porque pues existen varias, eh, que tanto varía la, ese, el SF' S, o sea, si de pronto para uno es por día, 10 por, eh, por día a las a la, a la, a la 6, o sea, eh, ¿cuál es como el margen de, de, de, de variación ahí en, entre, entre, entre cada aleación? si me hago entender. ¿No varía mucho o varía poco? O, o con... De los iniciales. De los aceros, no, no, no, es muy importante, bueno, fíjate, los aceros son tan importantes que mucha gente durante todo el siglo pasado hizo muchos ensayos con muchas aleaciones de aceros, y se ha encontrado que siempre da en 10 a las 6, ese 10 a las 6 se ha mantenido y permanece firme, que no, no se mueve, o sea, si es una aleación de acero, el límite de vida infinita está en 10 a las 6. Realmente así es. Toda la experimentación que okay, tenemos profe. nos indica que los aceros tienen su límite ahí en 10 a las 6 y no se mueven. Hay otro, otro elemento muy importante de esto y es que eh, esta gráfica que ustedes están viendo acá se puede hacer adimensional en la parte, en el eje vertical. ¿Por qué? Porque como cada aleación eh, va a fallar aquí en el eje vertical, en la resistencia última, pues en lugar de graficar esto en unidades de megapascales, podemos graficarlo en megapascales dividido por la resistencia última. ¿Ya? Entonces voy a, voy a hacerles esa gráfica acá para que la vean. Entonces se, ya vimos que se pone en la horizontal los, el logaritmo del número de ciclos y en la vertical, entonces esta cuestión se grafica acá dividiendo por la resistencia última, es decir, se toma el esfuerzo dividido por la resistencia última. No es que sea una obligación. Eh, por ejemplo, a mí cuando me tocaba esta cuestión, yo lo hacía, eh, usábamos papel cuadriculado o logarítmico, y pues yo no lo dividía por la resistencia última, pero es una forma. Entonces, ¿qué resulta? Que este valor SA dividido por la SUT, acá tiene este límite, entonces aquí ese límite se vuelve se 1. Vuelve entonces aquí, aquí estamos hablando de 1.0. Ese 1.0, ¿qué quiere decir? Que si le aplicamos un solo ciclo de carga, es decir, un ensayo de carga estática, aquí precisamente, aquí en este... Un solo ciclo eh, tiene logaritmo cero, el logaritmo de uno es cero. Entonces eh, se produce la falla cuando el esfuerzo es igual a la resistencia última. Entonces, en el eje vertical, ¿qué es lo bueno de hacer eso? Lo bueno de hacer eso es que eso ha permitido ver que unas cuestiones, muy interesantes. Cuando se pone esta gráfica, en esta escala, para todos los aceros, la S sub F prima, ojo con esto, la S sub F prima dividida por la S última, da siempre 0.504. Esa es una cuestión increíble. Para los aceros al carbono... Este valor se ha podido precisar 0.504. Con respecto a la pregunta que me hacían ahora de otras aleaciones, eh, si cambia y sí, sí cambia. Esto cambia. Por ejemplo, si usan aleaciones de de hierro, hierro colado, esto se vuelve 0.6. Para aleaciones de acero que no son acero al carbono, sino acero aleado, ya puede variar, puede ser 0.4, 0.65, 0.7, pero si usan aleaciones de acero al carbono, da 0.5. Ahora, mucha gente utiliza simplemente 0.5. El 5.04, pues es un refinamiento que además lo pone el profesor Shigley porque pues él hizo su propia experimentación y pues él verificó ese, ese valor 504. Entonces ya esta es una cuestión acá impresionante de lograr eso. Entonces, ¿qué es el eh, digamos el, el resumen con esto? Que nosotros podemos hablar que para las reacciones de acero al carbono, tenemos un valor muy importante que es la resistencia a la fatiga. Con su valor, con su tamaño, S su F' igual a 0504 veces la resistencia última. Entonces, este modo de falla tan importante como es la fatiga se resume en una expresión muy sencilla, sf igual a 0.504 de ese último. Y eso nos da ahora la cuestión de que con eso ya podemos medir si un material nos va a resistir fatiga o no. Entonces, idealmente, ¿qué queremos? Que resista y que esté acá en el rango de que nunca falle. Entonces, ¿eso qué significaría? Significaría que los diseños donde hay carga fluctuante, ya no vamos a usar la resistencia última, sino la resistencia a la fatiga. Ahora, fíjense que ese 0.5 explica de una manera radical la razón del factor de seguridad 2.0. Cuando ustedes le ponen factor de seguridad 2 o superior, de una vez estábamos limitando los esfuerzos a quedar por debajo de la resistencia a la fatiga del, del acero entonces eso era muy importante pero no todo es así de directo pero resulta que hay que tomar en cuenta el fenómeno físico entonces cuál era el fenómeno físico el fenómeno físico era esta cuestión las micro grietas las imperfecciones y la aparición de los corpúsculos que aglutinan las microgrietas, entonces por eso nosotros ahora tenemos que averiguar de dónde sale la fatiga. Entonces si ustedes miran en el eje de la NASCAR, el eje de la NASCAR acá está, resulta que él falló empezando en un punto y a ese punto se le hizo la, la revisión y resultó ser este puntico acá del moleteado, le hicieron una marquita, le hicieron una marca para ponerle, creo que es la, la fecha o una marca de referencia. Y entonces aquí este punto es el que dio origen al inicio de la grieta. Entonces, va a resultar que la resistencia a la fatiga va a depender de varios otros factores. Entonces, entonces acá eh, la falla por fatiga, hablando más más que todo de la falla por fatiga, más que la resistencia. Que la falla por fatiga se ve afectada por... Eh, En primer lugar, el acabado superficial. Entonces, como lo acabamos de ver ahí en el eje de la nazca, resulta que en el acabado superficial estaba todo maquinado y de pronto con un poquito de pulido, pero le hicieron un moleteado y en el moleteado pusieron una inclusión. Esa inclusión sirvió para que de ahí se agarraran las microgrietas. el acabado superficial afecta la fatiga. ¿Qué otras cuestiones van a afectar la fatiga? El movimiento de las, de la, de, de de las microgrietas es de tipo térmico. El desplazamiento de las microgrietas es de tipo térmico. Entonces, la, eh, ¿cómo se llama? La, la resistencia a la fatiga va a estar afectada por la temperatura. Otra cosa que afecta, que afecta eh, aquí muy, de manera muy importante, bueno, resulta que en realidad este fenómeno que ustedes ven acá, o sea, la línea recta es una abstracción, eso es una abstracción, pero en realidad no es una línea recta, o sea, esto tiene una dispersión acá. La fatiga es realmente un fenómeno aleatorio, estocástico. A esto le vamos a sacar sus probabilidades de falla. Tenemos que averiguar cuánto es la probabilidad, la, la desviación estándar de la resistencia a la fatiga. Todo eso tenemos que averiguarlo. Pero entonces, fíjense ustedes que la, la cuestión está eh, la probabilidad de que las microgrietas se junten en una inclusión, está relacionada con algo que uno no se imagina como el tamaño ¿Por qué el tamaño porque si hacemos una pieza y la hacemos al doble de tamaño y es más o menos homogénea entonces hay el doble de probabilidad de que haya más eh, corpúsculos o inclusiones en la pieza más grande que en la pieza más pequeña y eso es algo que no ocurre con el modo de falla de la falla estática entonces una pieza con el doble de tamaño hecha con el mismo material tiene menos resistencia a la fatiga que una pieza más pequeña. La resistencia a la fatiga disminuye al aumentar el tamaño. Entonces se afecta con el tamaño. Es decir, la resistencia a la fatiga disminuye al aumentar El tamaño. Ahora, si uno se pone a pensar qué otras cosas pueden afectar, realmente pueden afectar la composición. Ya cuando hablamos del tipo de aleación, puede afectar la corrosión. Puede afectar también, eh, bueno, una cuestión muy importante, el tipo de carga Cuál es la forma como varían las cargas afecta. Entonces, eh, aquí nosotros hablamos del de señor marín que hizo un estudio variando las diferentes, eh, los diferentes, los diferentes factores. Entonces, él hizo un estudio para determinar una correlación que permitiera predecir la variación del S sub F eh, de la resistencia a la fatiga respecto al S sub F'. Entonces, aquí empezamos a hablar de que la S sub F es la resistencia a la fatiga afectada por todas estas condiciones y la S sub F prima ya empieza a ser únicamente la S sub F prima medida en la probeta de Moore, del ensayo de Moore. Entonces ya se estandariza que la S sub F prima es la que se mide únicamente haciendo el ensayo con la probeta de Moore. La probeta de Moore es, va aquí con un acabado superficial especificado por la norma, con un radio especificado por la norma, Entonces, midiéndole la resistencia a la fatiga a esa probeta, pues ya tenemos esta, esta cuestión para, para, para comparar de marín encontró varias varias características entonces él a esto lo lo determinó de la siguiente manera él encontró que la resistencia a la fatiga modificada es igual a la resistencia a la fatiga original de la proleta de Moore, pero multiplicada por unos factores de reducción factor de acabado superficial Factor de tamaño, factor de cargas, factor de temperaturas, factor de efectos diversos. Aquí hablamos de que este es el caso A, este es el caso B, el factor de tamaño es el caso B. La composición, todo eso es el caso B de los efectos diversos. Y si hay diferentes tipos de carga, usamos el K sub C. Aquí, por el tipo de carga. Entonces, eh, en términos prácticos, pues la, la forma como se determina la resistencia a la fatiga para aleaciones de acero usando los factores de Marín, pues se escribe de esta manera. Hay que determinar el valor de K sub A, K sub B, K sub C, K sub B, y multiplicarlo por la S sub F prima, que a su vez es igual a 0.504, la S última, entonces esto queda 0.504, mejor acá, K sub A, K sub B, K sub C, K sub B, K sub E por 0.504 veces la resistencia última. Así. Los valores estos de los K sub A, K sub B, K sub C, la idea es que los K sub I, cada uno de ellos, la idea es que sean... menores que uno. Vamos a ver que en algunos casos pueden ser un poquitico mayores que uno, pero ese poquitico es 1.002, 1.01, cosas así. Sobre todo el caso D y a veces el caso A puede ser un poquitico mayor que uno. Pero la idea normal es que ellos están en el rango, o sea, normal, normalmente van a estar con valores como 0.6, eh, 0.8, ahí hasta 0.9, más o menos, de ese tamaño, es lo normal, que tengan los valores K sub A, K sub B, K sub C, K sub D. Bien, ¿cómo se evalúan, Pues eso sí está en su libro, ¿cómo se calcula cada uno de ellos? Usted, ustedes lo buscan, Vamos a buscarlo aquí un momentico. Eh, aquí buscamos este. Entonces, aquí. Bueno, aquí está la, la gráfica de la que estábamos hablando. Eh, seguimos el método de la resistencia a vida. Aquí están los factores de Marin. ABCD, veces, inclusive, hasta hay un F, factor de concentración de esfuerzos. Pero no lo pongo porque es que realmente nosotros siempre lo metemos y es mejor ponerlo en el tensor. Entonces, el primero, el factor de acabado superficial, ya está. El factor de acabado superficial. Eh, se puede escribir como A por SUT a la B, dependiendo de lo que valga la resistencia última del material. Y la A y la B dependen de si es esmerilado, maquinado, trabajado en caliente o salido de la forja. Y aquí está el valor del de factor A, dependiendo de si la resistencia última se expresa en 6 o como nosotros la usamos la mayoría de veces en megapascales y el valor del exponente b o que esto es usando la resistencia última en megapascales y no en, en pascales entonces voy a abrir aquí Zayla para mostrarles cómo varía ese valor eh, caso a lo mismo el valor del caso b Aquí está la expresión para calcular el caso b. El caso b está calculado para ejes cilíndricos. Si es otra pieza, pues hay que tratar de darle otra vuelta a ver cómo se evalúa, porque la probeta de mure cilíndrica y la mayoría de datos que se tienen son para ejes. Entonces, por eso la, el caso b depende de una de un diámetro. O sea, si este es el diámetro del eje esta es la fórmula 0. bueno aquí en milímetros 1.24 por D evaluado en milímetros a la menos 0.107 ¿sí? que es el, el valor del caso B y depende de fíjense que esto es para torsión y flexión, únicamente para flexión y torsión porque si es para carga axial, entonces para carga axial, eh, para carga axial el caso B vale 1. Entonces esa es la otra cosa que hay que tomar en cuenta. Son detalles, pero fíjense ustedes que estos detalles, ¿de qué es lo que nos, nos están ahorrando? Nos están ahorrando de que, hombre, tengo tal material, ¿cuánto es la resistencia a la fatiga? No, tienes que ir y hacer ensayos. ¿Cuánto demora el ensayo? No, pues eh, un ensayo de dos días para sacarlo con 10 a, la, a las 7 ciclos, ¿sí? Y pues tienes que hacer como unas 5 pruebas para que te dé más o menos una desviación Entonces nos estamos ahorrando todo eso, usando los datos experimentales de otra gente, pero es que las correlaciones pues dan así, o sea, esta es la correlación que da cuando uno trata de mezclar esos factores. Entonces hay que usar estos detalles de, de esas correlaciones que son. El factor de temperatura, entonces el factor de temperatura depende de esta relación aquí, por eso les decía que a veces es un poquitico mayor que uno según la temperatura que se esté usando. Ya cuando la temperatura sube, eh, significativamente la, la vibración térmica de las microgrietas aumenta y disminuye bastante la, la resistencia a la fatiga. Eh, mayormente el, el factor de carga... Nosotros lo utilizamos como 1. ¿Por qué? Porque el factor de carga para carga eh, por flexión vale 1. Para carga axial, lo que pasa es que casi nunca tenemos cargas axiales significativas fluctuantes, pero valdría 0.85. Y para torsión vale 0.59, pero fíjense que aquí hay una observación que es esta. Ese 0.59 se utiliza... Siempre y cuando no estemos usando el esfuerzo de FOMISES. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de FOMISES ya incluyen un K de torsión de 0.577. Esa parte se la debo, eso lo hacemos más adelante cuando yo les haga de dónde sale el, el FOMISES y cómo lo comparamos con, con el FOMISES para torsión. Pero entonces... Eh, ¿Por qué usamos uno? Porque mayormente tenemos flexión, eh, la mayoría de veces, entonces el Kc vale uno, y torsión, pero la medimos a través del esfuerzo de Mises, entonces también hay que ponerle el Kc igual a uno, para torsión. Entonces, eso también es lo que hay que hacer. Bueno, bien, entonces ya con esto tenemos eh, los valores de los K y Ah, bueno, yo creo que ya entró Saila. Podemos mirar aquí cuánto es el caso el A. Entonces, fíjense que si yo escribo la SUT en megapascales de 400 y voy a calcular el caso A igual a, como dice aquí, miremos el caso A. Eh, A ah, por SUT a la B, entonces aquí estaríamos, para maquinado, 4.51 por la resistencia elevada a la menos 0.265. Entonces aquí me daría 4.51 por la SUT de megapascales elevado a la menos 0.265. Da un casual de 0,9, como yo les había dicho, más o menos en ese rango. ¿Qué pasa si ustedes ponen la SUT igual a 400 megapascales? Y entonces, entonces tienen la SUT en pascales, 400 millones. Entonces, cuando calculan el caso A con la SUT como 400 millones, les da un casual de 0.02. Entonces, el diseño nunca les da, ya, porque aquí están dividiendo por 50 la resistencia del material de una vez. Entonces, ojo, hay que usarlo con la resistencia en megapascales, el valor del caso A. Para el valor del caso B, que lo teníamos por acá, cojamos este: 124D a la menos 0.107. Entonces aquí eh, yo puedo poner una lista de 10 desde, por ejemplo, ah, bueno, estos son Ds de 50 milímetros en adelante, ah, no, de 2 a 50 milímetros, entonces puedo poner un D, por ejemplo, desde 5 hasta 50 milímetros. Y lo voy a hacer eh, columna. Columna. Y entonces para sacar todos los valores del caso D del caso B perdón, que es este 1.24 por D elevado a la menos 0.107, lo puedo hacer aquí en una sola línea. Pongo K B igual a 1.24 por D. Punto elevado a la menos 0.107 y reviso que no estén embarrando la es Perfectamente, Entonces ahí están los valores del K sub B, pero uno puede hacer la gráfica de eh, la D con el K sub B. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no salió la gráfica? Ah, todavía está trabajando. Ahí está. Entonces fíjense cómo varía el caso B, el factor de forma. A medida que aumenta el diámetro, empezando en 5 milímetros, ¿por qué 5 milímetros? Porque ese 5 milímetros es el diámetro de la probeta de Moore. Bueno, si no estoy... No, no, de pronto estás aquí. Fíjense, la probeta de Moore con el 1 debía estar aquí. la probeta de Moore debe ser de 7 milímetros, entonces la probeta de Moore que es de 7 milímetros tiene que A sub B igual a 1, pero la, a medida que aumentamos, hacemos más grandes los diámetros, disminuye la resistencia a la fatiga, ¿por qué? Porque hay mayor probabilidad de microgrietas, entonces las microgrietas aumentan, entonces nos disminuye la resistencia a la fatiga, ok, si hacemos una pieza más pequeña que la probeta de Moore, entonces en principio tendría más resistencia a la fatiga que la probeta de Moore, pero es poquitico, 1.02, 1.04, 1.06, valores pequeñitos, y el valor del caso B tampoco es que baje, o sea, baja hasta 0.8, 0.82, hasta ahí más o menos es que la, la cuestión, muy bien. Eh, para diámetros mayores, entonces ahí está la expresión también en el libro. Si estamos entre 50 y 250 milímetros, la expresión cambia un poquito. 1.51 y eh, menos desde... Eh, 51 hasta... 250 milímetros y vamos a poner acá eh, los cables mayores como 1.54 por no, 1.51 por los diámetros mayores punto elevados a la menos 0.157 Punto elevado a la menos 0.1507. Fíjense que va hasta 0.6. Les puedo poner el KB, toda, toda la lista de los KBs, como los K, KBs que ya calculé. Y para que el otro vaya a columna hacia abajo. Eh, lo pongo acá separado. Aquí viene el K el kbm Ahí están todos. Y ahora lo mismo voy a hacer con las D. Vamos a poner todas las D igual a la D que ya tenía y la DM. Y entonces ahora puedo hacer otro plot. Entonces, para hacer otro plot hago SCF y ahora sí eh, le digo que me haga el plot de la, las des con los KB totales que ya, que ya, que ya tenemos. Exactamente, entonces aquí, y eso debió salir aquí en este plot, o sea, aquí está, fíjense, variando los diámetros desde 5 hasta 240 milímetros, fíjense cómo el KB varía, aquí está el cambio de, de, de, de fórmula, en 0.5, pero llega hasta 0.65, o sea que si ustedes les daban un KB menor a 0.65 o mayor a 1, estamos en la olla, porque eso no es como debe no, no debe ser muy bien ahí terminamos muchachos entonces, por ahora preguntas hasta ahí profe yo me confundí entonces nosotros queremos que los casos sean mayores o sean menores en general ellos van a ser menores que uno casi siempre van a ser menores que uno pero como les acabo de mostrar hay unos pequeños rangos en que por ejemplo el caso el caso B puede dar 1.02, 1.06 para diámetros menores a 7 milímetros. Lo mismo el caso D, de temperaturas, puede dar 1.01, 1.001 para temperaturas entre 20 y 150 grados. Profesor, ¿podría explicar otra vez lo de la condición superficial? Que tiene que estar en megapascales, ¿El caso a? hay que multiplicarlo. Sí. Sí, el caso el A tiene que estar en megapascales porque si no está en megapascales, entonces no nos da la, el valor correctamente. Entonces, si ustedes calculan esto poniendo aquí la S usted en megapascales, por ejemplo, 370 megapascales, les da el valor correcto del caso A. Pero si ponen 370 millones de pascales, ya no da. Da un valor de casuá errado, excesivamente pequeño. Porque esta correlación, estos valores están calculados para que funcionen poniendo el número en la unidad que le toca. Y la unidad ahí tiene que ser megapascales. ¿Listo? Sí, profesor. Bueno, eh, voy a... Una pregunta Voy a dejar... Voy a dejar que, me recuerda que es el SF prima. Cuéntame. ¿Qué es lo que significa? La resistencia a la fatiga de la probeta de Mur. Okay. El límite de vida infinita de la probeta de Mur. Profe, eh, yo en la anterior. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? en la semana que viene, en la Semana Santa no hay clases, Vamos a ver porque no sé qué es lo que vamos a hacer no, no me acuerdo del comunicado, creo que hay un comunicado que dice que, que se cierra todo por la semana entrante Ajá. Bueno, listo muchachos, como les dije pues ahorita hay una reunión a las 11 entonces voy a, voy a cerrar para, para irme para esa otra reunión, ¿oyeron? que queda gracias. grabado. Yo ahora. Okay, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, lo.